Es difícil encontrar empleo porque hay gente que desconoce el mundo de la discapacidad. Durante el pilotaje realizamos distintas entrevistas eh, a las familias de los usuarios, a los usuarios y, y a las empresas. Y dentro de las entrevistas que realizamos a las empresas de aquí del entorno,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 Recorremos las empresas de, del entorno pues para que sepan lo que es la discapacidad, para que vean que pueden, pueden trabajar y tienen muchas habilidades y muchas capacidades. Es necesario que las empresas sepan de nosotros, que nosotros podemos hacer las mismas cosas que el resto de gente.